¡Vamos, con David! ¡Con David! ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡Bien Pinto, bien! ¡La izquierda! ¡Otra! ¡Otra! ¡Bien! ¡Venga, venga! Oye. ¡Otra más! ¡Vámonos! Vale. ¡Sácalo, sácalo! ¡El limpio! pito ¡No te encima, ¡Limpia! ¡Limpia, Paco! ¡Abre! ¡Abre el suelo! No, no, no, no, no. Vamos reteniendo. En la primera, en vez de colocarla, a la segunda. ¡Bien! bien, a... sí, señor, bien. Sí, ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Oh, a ser, vamos. ¡Muy bien! Buen ¡Bien! ¡Agua puta! ¡Vamos, joder! Vamos. ¡Venga, venga! ¡Venga! venga.